y seguimos con nuestra cuarta conferencia magistral denominada Estrategias en el Monitoreo de Espectro. Para esta sección invitamos a Catherine Gavey, directora adjunta de Vigilancia y Cumplimiento del Espectro de la Autoridad Francesa de Frecuencias, desde abril de 2017. Catherine participa en la definición y seguimiento de la estrategia de la ANFR para la vigilancia del espectro. Preside varios grupos de trabajo nacionales y participa en foros europeos e internacionales como el CEPT, EC y la UIT. Catherine se graduó de la Ecole Superior de Electricidad en Francia, obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación con distinciones en el Imperial Del College de Londres. Y además cuenta con un posgrado en marketing, marketing industrial y en comercio internacional del Conservatorio Nacional de Arte en París. Adelante, Katherine. Good evening. Um, can you hear me? Yes. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí, ok. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a hablar en inglés, lamento poder hablar el español. Muchísimas gracias por invitarme a, al director de la ANE y al Ministerio de las Informaciones de las TIC. Voy a compartir mi experiencia y... No tengan miedo porque voy a tener muchas láminas, pero mi compromiso es pasarlas rápidamente para, por consideraciones de tiempo, pero la idea es transmitir el mayor información posible. Voy a tratar de mantenerme a tiempo. Entonces, por favor, paciencia. Sencillamente, quiero tratar una serie de temas. Eh, primero, acerca del riesgo que presentan las interferencias, que son eh, no tan serias como los ciberataques. Todos sabemos acerca del tema de la ciberseguridad, pero la interferencia puede significar la negación de los servicios, igual que un ciberataque. Con mucha frecuencia, no son intencionales, pero los efectos sí pueden ser muy serios, como lo dije, en comparación con los ciberataques. En el entretanto, es, eh, eh, no es muy conocido por las personas, por pero es importante. De hecho, es muy importante, casi imposible encontrar aplicaciones que nos cojan en un momento dado, tecnologías inalámbricas para poder transmitir información. Y por tanto, las, eh, por supuesto, las aplicaciones son diferentes las unas y las otras y se utilizan diferentes frecuencias. Y por supuesto, todo esto eh, presenta un problema de interferencias eh, y las interferencias pueden ocurrir cuando se trata de utilizar diferentes bandas en el espectro. Francia, nomás eh, presentan algo así como una 1550 quejas por interferencias, eso se recibe el 2020. Algunas, muchas de ellas realmente son de EMC, o sea, eh, señales eh, o interferencias eh, generadas por eh, eh, señales electromagnéticas. Y es difícil hacer que desaparezcan del todo. Es una amenaza creciente realmente y es muy complejo y denso de tratar. La tecnología está evolucionando. La tabla de distribución está cambiando por el nuevo número de usuarios. Hay bandas adyacentes, nuevos vecinos, por decirlo así, que entran en conflicto y por tanto es muy importante tener una buena eh, eh, digamos técnicas para sobre todo en las comunicaciones digitales con pues los diferentes tipos de usuarios no mantenerlos separados evitar las interferencias y por aquellos que utilizan las eh, eh, frecuencias que son de, sin licenciamiento eh, entonces para eh, reducir el tipo de interferencia pues, eh, con frecuencia es fácil encontrar lo que se llaman los jammers. Yo eh, he colocado una lámina específica sobre los eh, jammers, ¿no? Me paro. Y esto es... Eh, un problema realmente, sobre todo en GSM. Las personas van a utilizar porque no quieren que su empleado, por ejemplo, utilice los eh, teléfonos celulares, no sé está, pero esto crea, digamos, un inconveniente y es muy difícil hacer una obstrucción o ya interferir eh, una eh, señal. Eh, no, eh, con, pueden conseguir dispositivos hasta de 10 dólares que interfiere en un área muy pequeña. Eh, la respuesta de la NFR primero puede ser ejercer como labores de policía en pues las eh, radiofrecuencias y es importante asegurar tanto el espacio físico como asegurar el espacio digital. En Francia, eh, eh, involucra por también la administración de la frecuencia el plan, el control de la frecuencia en una eh, del espectro para asegurarse que el uso esté en cumplimiento con las regulaciones y por tanto reducir a un mínimo o eliminar las interferencias. Este, pues, explica nuestro marco legal en cuanto eh, que se considera un delito. Prácticamente, si usted eh, tiene un dispositivo que causa interferencia, puede ser eh, eh, llevado a prisión hasta por seis meses y multado hasta con 30 mil euros. Estos eh, jammers o aparatos para interferir son completamente prohibidos en Francia. La NFR también cumple funciones de monitoreo del espectro eh, y como se ha dicho, nuestra misión es preventiva y, y curativa, por decir, preventiva eh, de las redes de radio, control de las frecuencias, y curativo, digamos, es para entrar a solucionar aquellos casos conflictivos que se nos han reportado a nosotros. Eh, pensamos que es importante eh, hacer una buena promoción en la utilización de las frecuencias como media preventiva antes de entrar en la parte curativa. Eh, también en la parte de monitoreo, eh, el, el ANRFR tiene agentes que son como autoridad para investigar los incumplimientos a las reglas en el uso del espectro. Como podemos ver en este mapa están las diferentes eh, eh, agencias con sus agentes que están encargadas de controlar y reportar a los fiscales locales cuando hay incumplimiento. Para controles eh, tenemos diferentes tipos de equipo, para diferentes eh, bandas, diferentes usos, tanto fijos como de algunos que se transportan. Son equipos móviles. Entonces, con una base de datos central donde ponemos todas las mediciones y resultados que hemos hallado para poder tener un mejor control sobre el acceso. Esta base de datos es utilizada por los agentes que mencioné anteriormente en el cumplimiento de su misión. Estar. En en condiciones de responder a las amenazas de interferencia, es otro de los roles y capacidades de la ANFR, de la evolución de la tecnología, significa que necesitamos mantener una, mantener una innovación permanente en nuestra organización para poder identificar todas las amenazas, quiere decir, hay que invertir en equipo, hay que eh, llevar a cabo una buena capacitación, entrenamiento y estar vigilante acerca de los marcos regulatorios, tanto nacionales como internacionales, para poder determinar eh, si eh, hay caso de violación y entrar a actuar. Y sobre todo, tener evidencia para llevar a una judicialización si fuera el caso de eso. Entrar también en alianzas con otras administraciones para aumentar las capacidades rápidamente porque tengo láminas de diferentes tipos y evoluciones de, de equipos y medidas que estamos eh, que tenemos y que aplicamos no sé si ya estoy un poquito tarde o demorada en mi presentación no lo sé pero trabajamos en eh, te tecnología TDOA, eh, para monitoreo de la interferencia, trabajamos eh, en sectores específicos para detectar los eh, GNSS, eh, interferencias. Para redes, tenemos que encontrar las infracciones a, los, a las utilización del espectro. Eh, esto significa analizar, eh, llevar, tener equipo de análisis y para monitorear el del espectro, una vez más, un proyecto para utilizar drones. Pero no, realmente es más que un proyecto en este momento. Realmente están utilizando en labores de inspección. Um, y, Poder incluso tomar mediciones, lecturas con estos drones a medida que van viajando. Eh, el monitoreo de las frecuencias, ya lo mencioné, para asegurarnos de que todas las personas estén utilizando las frecuencias que se les han eh, asignado. Eh, y la utilización de drones para poder entrar, digamos, a un vínculo de microondas. Y hay que estar muy cerca ahí para obtener la información que se requiere. Y los drones en esta utilización parece ser muy interesante. Es un equipo muy específico que puede acercarse bastante para tomar esas mediciones. Para 5G hemos estado trabajando en experimentos. Eh, se está haciendo desplegada en Francia en este momento. En la 3.5 GHz y también en otras bandas. Eh, la banda de 26 GHz, que en este momento solamente está en etapa experimental. Es, eh, como lo dije anteriormente, tener buen equipo y buen método para poder hacer análisis de la sincronización del 5G. Esto es particularmente importante. Esta sin sincronización puede fallar si existe interferencia. En cuanto a acciones preventivas, después de hablar del equipo y la innovación, estamos eh, solamente decirles que estamos haciendo eh, prevención, eh, sobre todo el control de la banda HF en el centro específico que lo llamamos. Eh, el centro de Flambouillet, eh, eh, donde se monitorean las redes y tenemos estaciones fijas en Francia, eh, econométricas que se utilizan para radionavegación, por ejemplo, eh, buscando siempre si existe alguna interferencia y los eh, autodireccionadores eh, controlamos también la conformidad de las estaciones de radio y sus redes correspondientes, llevando a cabo mediciones como inspecciones en estos sitios, sobre todo. Y para radioestaciones, hemos. Eh, es una estación que se es ubica en Alemania con participación de otros eh, actores. Y también en el control de equipo de radio en embarcaciones, en barcos. Como verán, varios eh, campos en los que actuamos para prevenir interferencias, en este caso en las embarcaciones, para dar más seguridad a la navegación. Y eh, el control del equipo de radio que existe en el mercado. Eh, hay una nueva directiva a este respecto. Por otro lado, eh, hay experimentos en curso para trabajar sobre interferencia y intervenimos cuando eh, vemos que existe alguna interferencia. Que se reporta a nosotros. Siempre buscamos las causas de la interferencia y para eso estos experimentos pues son muy buenos. Eh, si son ilegales, podemos eh, aplicar, digamos, una sanción, una multa y en casos más graves, llevar el caso a la corte para judicialización. Eh, creo que hablé de las penalidades que existen de prisión y multa, etcétera. Mane man manejo de interferencias, eh, no, eh, como por ejemplo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, entonces necesitamos personas de todo el mundo prácticamente para poder trabajar en ese aspecto. Entonces muchas agencias, incluso tener la colaboración de su agencia sería muy interesante. Y unos casos de interferencias, no creo que tenga tiempo para entrar en detalle en cada uno de ellos, sino sencillamente ponerlo de presente. Y si hay preguntas, puedo abordar este tema posteriormente. Un gran caso que tuvimos donde personas están utilizando, eh, eh, pero hay muchos otros casos de interferencia no tan importante. No sé si en su país tienen este problema de eh, conectividad ilegal interna, o sea, dentro de los... Eh, hogares, por decir algo, y que pueden causar interferencia a usuarios adyacentes. Sobre todo interferencia, por ejemplo, en la banda de 5G con equipo que no cumple, como teléfonos que, eh, inalámbricos que funcionan en esa banda de 5 GHz. En muchos casos... Eh, tenemos lo que se llama los parásitos electromagnéticos interferencia electromagnética EMC, eh, y hay diferentes casos de esta EMC eh, sencillamente he puesto aquí los vínculos para que ustedes puedan referirse a ellos si quieren encontrar más información mm, interferencias afectan los servicios marítimos también los servicios de seguridad lo cual es de, muy importante interferiendo los servicios de bomberos por ejemplo eh, y, que estaba a 160 kilómetros de distancia de la estación de esta brigada de bomberos, pero aún así causaba interferencia, interferencia a los servicios aéreos, que es otro. Y aquí pues he puesto bastante información, los vínculos por los, eh, eh, los que, eh, equipos que interfieren GNSS, los jammers multibanda que han sido protagonistas de casos de interferencia muy importantes. El, eh, tenemos un boletín donde publicamos eh, casos y sobre todo medidas de prevención sobre eh, eh, y los interferedores. Me decía, mi vecino utiliza wifi y estaba interfiriendo con las demandas. Eh, eh, Estaciones de que estaban, funcionaban 24 horas. Eso fue en un distrito no muy bonito. Tuvimos que hablar con la policía para que pudiera intervenir y llegar a este sitio donde estaba utilizando Genesis. Es, eh, GNSS es realmente. Es, eh, se está siendo utilizado para tantas aplicaciones que cuando usted interfiere con ese eh, muchas. Eh, eh, Aplicaciones no reciben información suficiente eh, sobre su posicionamiento, por ejemplo, y esto pues es crítico para ciertos servicios. Tenemos casos también que son eh, difíciles y como generalmente utilizamos la ayuda de la policía eh, para poder llegar hasta allí o tratar con las personas que la están utilizando. También casos. Eh, bueno, ya creo que he explicado los principales de ellos. Eh, y en un caso donde eh, una compañía de alta tecnología que estaba causando una gran interferencia, eh, eh, complicando incluso el acceso a Internet. Eh, por eh, emisiones espurias y en último caso también con un jammer eh, de GPS que es bastante complicado de lidiar en fin quiero eh, abordar o creo que he abordado eh, las diferentes acciones y lo complicado que esto puede ser la importancia de, eh, de evitar las interferencias y, y, y están usando frecuencias en ocasiones libres en otras palabras o también ocasiones hay nuevos jugadores pero necesitan saber lo que tienen y pueden hacer eh, para evitar las interferencias y darles información sobre las regulaciones eh, eh, y, y cada mes incluso ah, eh, hay nuevas informaciones y para explicar los casos incluso que se han presentado en el curso de ese tiempo y evitar que las personas eh, eh, actúen en base a supuestos solamente. El aseguramiento de las frecuencias es algo que es para todo el mundo, diría yo, porque eh, la política espectro hoy en día pues es un aspecto de seguridad eh, y eh, también de eh, una cuestión de economía, um, creemos que es eh, importante hacer que todos los usuarios estén conscientes, llegan un uso profesional de las frecuencias eh, a, al mismo tiempo, haciéndolos resilientes a los ataques de la interferencia eh, anteriormente esto puede ser tan importante como la ciberseguridad o un ataque, un ciberataque. Muchas gracias.